Bueno, es, es la primera vez que vamos a grabar video en este coche que nos está acompañando desde hace unos días. Eh, para quien quiera trabar contacto con él, se llama Funes. Este Hyundai Sonata de hace 20 años, este, tan, tan clásico y y cómodo y así estamos estamos viajando ahora nuestros viajes para visitar a familia son más cortos que en Tania porque antes viajaba desde Amirim hasta Jerusalén 220 kilómetros después mis padres se mudaron a Harish era, el paseo era de 90 y pico de kilómetros Y desde que estoy en Zijronia de Que me acerqué al oeste y al sur Entonces son apenas 40 kilómetros, un poquito menos De mi casa hasta la de mis padres Estamos en Parashat Era Que empieza en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 6, verso 2 ese verso y, y, y los inmediatamente siguientes los hemos comentado en más de una ocasión. Son un punto crucial eh, para entender qué es lo que la Torah viene a darnos y a expresarnos y a enseñarnos. Eh, y aunque los, los, los hemos estudiado en otras ocasiones y seguro en alguno de los videos que están en la playlist de Parayatuaherá que la compartí con ustedes hace unos días, Creo que tengo un enfoque distinto que agregar al que nos hemos permitido hasta ahora. La para empieza diciendo así: Vamos a encontrarnos guineos y vamos a encontrarnos un siete fascinante. La Torah empieza diciendo: ver Elohim el Moshe y le habló Elohim los Moshe y le dijo, yo soy Hashem, o sea, ese nombre que se dice Ado y después Nay. Una manifestación divina, un, un rostro de Dios, una sintonía determinada, que es una de aquellas en las que el Creador se expresa, y que se llama Elohim, le habla a Moshe para decirle, el que está hablando, bajo la apariencia de Elohim, en realidad, es también Ado y después Nai. El primer nombre, el que habla, es un nombre apegado o muy relacionado a la vida de este mundo de lo múltiple. Es el nombre de Elohim con el que el Creador crea toda la creación, como en esta creación hay medida para todo. Es el nombre también de la geburá, del rigor, del din, del juicio, de lo que pone medida. Este Elohim le dice a Moshe, yo en realidad soy Hashem, o sea, soy la expresión del lado derecho, del otro lado, del Ges, del amor. ...de la voluntad de dar... ...de la piedad... se recibe... ...en esta frase solita... ...para empezar... ...la revelación de la unicidad absoluta... ...vas a conocer muchos nombres... ...vas a conocer muchas manifestaciones... ...vas a conocer muchas expresiones... ...y hasta muchos reflejos... ...detrás de todo eso... ...aunque... Es imposible que tú, en el mundo de lo múltiple, lo percibas. Aunque puedes pensarlo, pero no vas a poder percibirlo. Detrás de todo eso, todo es uno. Y entonces le dice a Moshe, ya tenemos dos nombres hasta aquí. Eloquim es el que habla y sostiene, yo soy Hashem. Y entonces le dice a Moshe, Va erá, y me mostré, y me hice ver, de le Abraham leitzhak o le Jacob. a Abraham me mostré, a Itzhak y a Yaacov, ve el Shaddai, tercer nombre. En este nombre ya tenemos un guiño que lo hemos comentado hace algunos meses, ya no me acuerdo en qué contexto, pero es un guiño impresionante. Primero, porque teníamos el nombre del lado de la que habla y dice que es el mismo que el Gesser. Y ahora le dice a Moshe que se presentó a Abraham, Itzhak y a con un nombre compuesto, un nombre compuesto de dos nombres, el nombre Eil, que viene del lado del Gesser, y el nombre Shadai, que según enseñan nuestros sabios es un acrónimo o un acróstico de She'amardai. es el nombre que dice basta el nombre que pone medida a todo y corta y por consiguiente es del lado de la quepurada del lado izquierdo o sea que primero teníamos el nombre del lado izquierdo diciendo que lo que está hablando ahí en el nombre del lado izquierdo es sustancialmente lo mismo que lo que habla del lado derecho y ahora tenemos que a los tres patriarcas se mostró con un nombre compuesto de un nombre del lado derecho y un nombre del lado izquierdo o sea, un nombre que es esencialmente de Tiferet pero no solo eso porque si sumamos ...el valor 31 de Eil, y el valor 314 de Shaddai. Tenemos 345, que es el valor numérico del nombre de Moshe. Entonces, Eloquim dice que él es Adó y después Nay, y que se mostró a los patriarcas solamente con un nombre compuesto de ambos lados... Que equivale al nombre del propio Moshe. Y eso es definitivamente muy interesante. Y le aclara, Shmi Hashem y mi nombre Hashem, el nombre de la derecha, Lono Batilahem, no me mostré a ellos en ese nombre. Otro guineo, Shmi, mi nombre Hashem, Shmi, Shin Memiud, en total 350. Y el nombre Hashem es una Yud, una Hei, una Bab, una Hei, 26 como ya sabemos, 350 más 26, 376 que es Shalom. Y ciertamente Hashem nunca se mostró a los patriarcas en faz de Shalom. Abraham, Isaac y Jacob la verdad es que no tuvieron vidas fáciles pero tuvieron vidas tremendamente difíciles y llenas de pruebas de todo tipo y, y, y de violencias y de desafíos tremendos y cuando, cuando yo me encuentro con eso entonces yo sé que Hashem se acaba de revelar a Moshe en la sumatoria de todos los modos en que se reveló hasta ahora el, el Okim de la creación el nombre de Hashem con el que rige su mundo con Rahamim y los dos nombres que juntos que juntos son Sintonía de Tiferet y valen lo mismo que Moshe mismo con todo eso, Hashem se revela a Moshe y le aclara, con el nombre de Hashem del Gesed, nunca, nunca me mostré a los patriarcas, y tampoco con el nombre del Shalom. Recién ahora me voy a mostrar con el nombre de Shalom, Shmi Hashem, porque me dispongo a producir Shalom. Va a tomar tiempo, pero voy a hacer un pacto de Shalom con Israel entre paréntesis, ustedes disculparán que este video se ve tan raro está a la espalda del espejo acá y qué sé yo qué el caso es que quería conversar con ustedes eso tenía que ser en este viaje y todavía no tengo ningún soporte para teléfonos razonable en este coche salvo un imán puesto ahí y bueno, es lo que tenemos por hoy sale original y aunque sea les dejé una ventanita que es puro dashboard pero también tiene algo de paisaje Dicho lo dicho, <risa> así empieza todo. Y entonces, Hashem sigue recapitulando, y acá pasan cosas muy interesantes. Vienen enseguida tres versos que marcan tres pasos. Y que, de alguna manera, como nos va a ser obvio dentro de un rato, estos tres versos tienen que ver con las tres sefirot superiores. Pero lo vamos a dejar en la insinuación Y no es sobre eso que vamos a trabajar hoy Primero dice Que él erigió un pacto Con Abraham, Yitzhak y Jacob Que es ese pacto de Shalom Pero que no era para ellos mismos Y en ese pacto les prometió la tierra de Canaán, Lo que hoy día llamamos la tierra de Israel También, ahora que están en la esclavitud, sintió oyó las quejas y los ruegos del pueblo de Israel desde de esa esclavitud y de, desde esa opresión terrible en que están. Y también, tercera de la terna, y entonces he evocado mi pacto. he evocado mi pacto. Como hemos dicho en otras ocasiones, el verbo que usa Shem para decir lo que estoy diciendo es el verbo liskor, que se suele traducir por recuerdo, por recordar, pero como hemos visto ya en alguna ocasión, el recuerdo en el idioma sagrado de la Torá no es meramente un ejercicio de memoria, un ejercicio de nostalgia o lo que sea, no, es una evocación que trae lo recordado, lo evocado a la acción. Cuando Hashem dice, he evocado, recordado mi pacto, quiere decir, ahora van a ver lo que es bueno, van a ver cómo Hashem cumple su pacto. Y entonces, entonces vienen las promesas. Y para las promesas, nos vamos a encontrar un lugar de estacionamiento. Porque, las promesas oficiales son cuatro y por esas cuatro promesas oficiales es que tomamos cuatro copas de vino en el ceder de Pesaj. Nunca estacionen así, chicos. Este, bueno, qué pasa que no hay lugares normales para estacionar ahí cuando uno está apurado tomamos cuatro copas de vino por esas cuatro promesas fundamentales y a veces se habla de que hay una quinta promesa pero caramba no se habla de, en general de que en medio de en medio entre las las cuatro y la quinta última hay dos más y en realidad después de la quinta última hay una más y vamos a tratar de ver ese texto brevemente porque claro, ahora me doy cuenta que cuando suba este video cosa que para ustedes ya ocurrió y ustedes ya van a saber que este video se llama de alguna manera Cazador de Sietes y algo más eh, porque estamos casi sin quererlo cazando siete y cada vez que cazamos un siete lo que ocurre es que adquirimos una nueva herramienta para entender mejor cómo funciona esto de las siete sefirot inferiores cómo funcionan y ser capaces de hallar eso en el Zohar y, y en otros libros de Kabbalah y en distintos puntos de la Torah pero también en las siete maravillas divinas de las que habla Rabbi Eliezer y en los siete sueños de berejit y en las siete mujeres profetas, y en las siete mitzvot de Bnei Noach, y, y en las siete estaciones del viaje del principito de Antoine de saint Exupéry y en los siete pasos de reflexión sobre el amor en el banquete de Platón. Todo eso nos ayuda a dibujar de modo cada vez más preciso y más bello los arquetipos que tenemos para trabajar. Esta vez... Y eso en análisis es un análisis el que invito a cada quien que lo haga por sí mismo. Y si quieren, luego, en otro punto, lo conversamos también. Tenemos tres Sefirot arriba del todo, las tres Sefirot mentales. Tenemos siete Sefirot, las siete promesas. Y después una octava promesa, que es el camino de retorno. Es la Malhut elevándose para reunirse en lo alto otra vez, como en el final de Shira Shirim, aquello que pedimos en el Cantar de los Cantares. Y, y fijados entonces, primero, los tres puntos mentales. Primero que nada, hice con ellos, con los patriarcas, un pacto, para darles la tierra de Cnaan en la que vivían. Segundo, y he aquí que yo he escuchado la, acá la queja, el llanto del pueblo de Israel que Mitzrayim los están oprimiendo. Y, y atención, porque esto no es porque sí. El siguiente paso, el tercero, va a Y recordaré, evocaré mi pacto. No ocurre si a Israel, si los hijos de Israel no están gritando desde la opresión. No ocurre si nosotros no elevamos nuestra plegaria de todo corazón. Y, y si la plegaria viene por cosas que nos angustian, desde un corazón roto, pues, Allem recibe nuestro corazón roto. Y entonces, la gen, por consiguiente, «Emoor a Israel», diles al pueblo de Israel, estamos en el verso 6 del capítulo 6, y qué es lo que le tiene que decir al pueblo de Israel, primero que nada, Aní Hashem, yo soy Hashem, yo soy el Dios de la misericordia, de la piedad y del amor. Y entonces, fijaos, esto es muy breve, pero vienen las promesas. Primero vamos a decir las promesas reconocidas, habituales. Primer promesa, del lado del Gesed. mitachat Miren, ustedes están sufriendo mucho. El primer acto que hay que hacer es un acto de puro gesed sacarnos de debajo de la opresión de Mitzraim. De la opresión y del sufrimiento de Mitzraim. Una vez que hicimos eso, un acto que es de Gvorá etchem me abodatam. Y os salvaré de la abodá. Del trabajo, de, de la acción y del culto y de todo lo que es malo en Mitzrayim. Con toda mi Gebura voy a hacer eso. Y entonces en Tiferet, Vegaalt y bizro o bidolim, y os redimiré con brazo extendido, el brazo del Gesed, u shfatim, juicios, del lado del Din de la Gebura gdolim, grandes, que vuelve a ser Gesed. o sea, todo tiferet, y entonces, en Netzach, velakakti, perdón, con, dijimos, con brazo extendido y con juicios grandes, y ahora en Netzach, velakakti et hem li le am, y os tomaré para mí por pueblo, y en general se toma esta promesa incluyendo los dos verbos siguientes que vienen. «Veaiti l'ahem le Elohim» y «seré para ustedes un Elohim», o sea, «seré para ustedes también el que juzga, también el que rige la realidad». «Vida'atem» <risa> y «sabréis» que «aní adonai Eloheijem, que «yo soy Hashem» del lado derecho» vuestro Elohim del lado izquierdo es todo lo mismo. mitachat el que os saca de bajo los sufrimientos de mitraim. Y entonces viene la cuarta considerada promesa clásica, que es Bebet y el y os traeré a la tierra. Pero cada una de las promesas es uno de los verbos que aparece entonces yo tengo que y os sacaré de Mitzray de, de los sufrimientos de Mitzray es el jesed y os salvaré es la cura y os redimiré Galti sale del mismo verbo que Geulá Estiferet, Belakahti, yo con mi fuerza en Metzah os tomaré para mí por pueblo y entonces, en Hod, en la resonancia, ¿de qué modo resuena que yo os tomo para mí por pueblo? De Haití la Elohim es en Hod. Y entonces ocurrirá que para ustedes, al ser yo Hashem que os saco de Mitzraim, voy a ser para ustedes también Elohim, también el juicio también lo que os pone límite, que eso es lo que hacen las mitzvot de la Torá, va a ser Elohim que os dé la Torá y os dé una ley. Y por fin entonces, en Yesod, Yesod es la continuación de la línea del centro, que empieza por Keter, luego por Daat, Tiferet, Yesod y Malhut. y entonces en Yesod entra perfecto, justo, justo en su lugar, o sea, tendréis dat, conocimiento, conocimiento perfecto, conocimiento que te cambia, conocimiento vital, que ani adonai un dato importante. Lo que sabréis en data, en conocimiento puro, es que yo soy Hashem vuestro Elohim, etchem, el que os saca debajo los sufrimientos de Mitzrayim y ahora lo dice en presente y en general vamos a hallar que siempre lo dice en pasado o en futuro y a veces el pasado quiere decir futuro y a veces el futuro quiere decir pasado pero ese es otro tema pero lo dice en presente los verbos en presente son verbos continuos son a cada instante todo el tiempo en todo escenario presente yo Hashem tu Elohim, te estoy sacando debajo el yugo de Mitzraeim. Y entonces, sí, llega la malhut. La malhut es la realidad física, es la tierra. La tierra en general y en particular la tierra de Israel, siempre es la malhut. Y entonces en la malhut me dice Hashem, beevet el ha'aretz, y os traeré. A la tierra. Fijaos, la tierra. Os traeré a la tierra y os daré la tierra. La tierra que juré dar a Abraham, Itzhak y a Jacob. Y entonces os la doy a vosotros, que sois su descendencia. Y cada vez termina diciendo. Ani Hashem, yo soy Hashem. Y si quieren otro pequeño guiño, el Okim, dijimos, es 86. Cuando digo Ani Hashem, yo, Ani, 61, Hashem 26, tengo 87. Cuando sello algo diciendo Ani Hashem, estoy un, un punto más adelante que el Okim. Es la misericordia la que está ordenando aquí. Les propuse esto como, como un esquema, esto más que, que una clase o un estudio, es un esquema de un estudio que hay que hacer. La parte que a mí me, me hace temblar de a ratos es el verso que sigue a todo lo que es, leí recién. «Velosham u el a ya Moshe le habló todo esto al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, los hijos de Israel, no lo escucharon, no le prestaron atención. Porque estaban, y de esto sí hemos hablado muchas veces también, estaban atontados. Su espíritu estaba entrecortado. Porque vivían todo lo contrario a lo que puede vivir uno para que le sea propicio poder atender y distinguir palabra de Dios y porque estaban sometidos a bodakashah, a un trabajo muy duro. Y la combinación de esas ambas cosas bestializa, te aleja de poder escuchar a Moshe cuando viene a hablarte en nombre de Dios. Por eso Baruj Hashem hoy día, a diferencia de entonces, aunque hay opresores y a veces hay trabajo demasiado duro, y hay injusticia, y hay todas esas condiciones. Hay también Torah. Hay también Torah y hay las profundidades de la Torah. Y ojo, porque este es un buen punto para volver a recalcar. No existe tal cosa como las profundidades de la Torah, esto es la Kabbalah, sin Torah. Eso es una pura distorsión que no, no tiene nada que ver con ninguna sabiduría sagrada ancestral. La Kabbalah, sabiduría sagrada en el fondo de la Torah, porque empieza por haber Torah y empieza por haber mitzvot. Y cuando yo tengo mitzvot, tengo preceptos, y tengo una Torah que estudiar, Estoy, tengo todas las defensas que tengo que, que tener de esa bestialización que va a opacar mi vista, no lo quiera Dios, y me va a impedir ver lo divino más que nunca ahora que a diferencia de entonces tenemos Torah tenemos maestros tenemos, tenemos todo el conocimiento al alcance bueno es el tiempo de consagrarnos porque se acercan tiempos históricos duros duros, duros seguramente como la salida de Mitzrayim duros como esa liberación los tiempos de la, de la liberación en curso y somos menos fuertes que en aquel tiempo, pero sabemos más y estamos más preparados y somos almas más ancianas. Y como cada año en Parashatua era, tenemos que empezar a imaginarnos, imaginarnos a nosotros mismos saliendo de todos los Mitzrayim de nuestras vidas y sacando a Mitzrayim de dentro nuestro. Vamos ahí, Javrim. Tengo que llegar a lo de mis padres. Nos vemos, seguimos juntos, mi con ustedes, de mil amores y de todo corazón. Shalom, shalom. Shabbat shalom para todos.